un poquito Karina sí. Martínez. Karina Martínez. Karina, ¿qué fue lo que sucedió? Yo estaba acotada en mi casa, ellos me fueron a buscar, supuestamente que iban a paiser. ¿Ellos quiénes? ¿Ellos eh, quiénes? Danielito y Álvaro. ¿Te fueron a buscar? Que a y que supuestamente pa'jerías. Entonces cuando iban a río para allá, para la joya. E iba la policía entonces yo agarraron y se le tiran entonces venía una patrulla persiguiéndolo entonces ellos tú sabes motor se trallaron y entonces me tumbaron me dejaron botada y se fue se, se dejaron botada y se fue y se dice que te falta de cuerpo ahí en las rodillas y aquí en la ¿Tienes tú algún tipo de. o sea, son amigos o qué? Amigos. ¿No? Repite el nombre de dónde vives? Ahí en la Catilla. ¿La Catilla Río? Para ver el IC. ¿Cuándo fue eso? El Domingo. El domingo en la noche. Como a la separación. ¿Ustedes venían del río? ¿Eh? ¿Venían del río o iban? Iban para el río. En ningún momento yo me apedé motor porque yo a ella no le puse la mano. La que le quitaron la pistola fueron ellos porque yo no tengo que ver con eso. Porque yo de motor ni de moto ¿Y qué le decían ellos cuando le daban ejemplo? No, la tipa le dijo llévensela. Ella, ella no decía nada. Ella le dijo llévensela. Eso fue lo que ella dijo. ¿Y tú te quedaste en el motor? Sí, yo me quedé en el motor. En ningún momento yo me apedé el motor. Ellos iban a ese motor y